...eta mila esker etortzeagatik, gaurko ekimen txiki honetara. Bueno, oso marco importante batean gaudeta, ...eta oso ongi lagundua etorri naiz gaur gazteizera. Zer eta hemen, atzean eta alboan ditudan... ...gizon emakumeak herri honetarako eta herri honekiko dute. Herri honekiko eskintza politiko eta herri honekiko alako gauzak egiten dituzte egunero, ez soili kanpaina elektoral bat dagoenean. Gurea, askatasuna delako, eta gurea, herria delako. Seguraski, badakizute Euskal Herria Bilduk denbora daramala esaten, estabeida politikoa mediokritatetik atera eta herri honek mehar eta duen estabeida egin behar duela. Eta seguruenik ez siur, ...saiatuko gerala datotzen egunetan... ...eta baita hogueta sortzitik garatago ere... merezi duen proposamenak... ...eta estabaidat sustatzen. Beraz, gaur es naiz oietaz mintzatuko. Gaur, jendeari, bure herriari... ...oso era simple batean... ...labortuko diot... hauteskunde hauetan... se marcogan mobitzen garan. Eta guretzat oso arrechada, da marcoa. Bi uqueraude. Betikoek, betikoekin akordioak egin, betiko egiteko, hori da akordio bat, eta hori da aukera bat. Eta badago, bigarren aukera bat. Eta bigarrena da, herri honetan alternatiba bat sustatu, alternatiba bat indartu eta soluzioideak eman jendeari. Hain erretza da autaketa egitea eta hain simplea. Eta badago, bigarren erreflexio bat eta gukau, konbidapen bezala, planteatzen digugu gure herriari gonpidapen eraikitzailea bezala Jendeak bozkatu baino lehenago gauza bat pentsatu behar du. Zer esan zuten zer egin duten eta aldiz euskararria bilduk berriz ere frogatu dela 4 urtetan esaten duena egiten duela eta egiten duena esaten duela. Hain sinplea da. Eta orain kanpaina bat egingo dugu eta azkenean herriak erabakiko du eta guk herriak erabakitzen duna beti errespetatzen dugu. Hori da Campaña onetaco, eta utescunda marco marcoa laburki esanda. Decía que para nosotras y nosotros, bueno, estoy en un marco que alguno diría incomparable, pero no lo voy a decir. Eh, un marco magnífico aquí en Gasteiz, muy bien acompañado por gentes que son militantes políticos, que están comprometidos con el país... ...que hacen estas cosas no solo en campaña electoral... ...sino que la hacen a menudo... ...probablemente la mayor parte de los días del año... ...que significa estar con la gente... ...hablar con la gente, escuchar con la gente... ...y debatir con la gente... ...y por lo tanto para Euskal Herria Bildu... ...y para la izquierda independentista... ...estas cosas no son cosas que se hacen... ...una vez cada cuatro años... ...sino que son cosas que se hacen a lo largo y ancho... ...de todos los años y de todos los días del año... ...seguramente... Vamos a tener la oportunidad, o por lo menos Euskara Ría Bildu quisiera tener la oportunidad de elevar el tono del debate político. Hemos dicho en ocasiones que debatir sobre la mediocridad y sobre el barro no es una buena cosa, porque no nos hace mejores como país ni mejores como pueblo, y que frente al barro y al ruido nosotros y nosotras planteamos soluciones. Pero hoy no me voy a extender sobre esto. Hoy voy a tratar de decirle a la gente a la gente que va a ir a votar, a la gente que está pensando si, si ir a votar o no, que el marco de estas elecciones es un marco bastante simple desde nuestro punto de vista. Y es, aquí lo que nos jugamos es que los de siempre hagan pactos con los de siempre para hacer lo de siempre. Esta es una opción y hay otra opción, que es hacer algo distinto, reforzar la alternativa, buscar soluciones alternativas... Y este es el marco en el que nos jugamos estas elecciones. Los de siempre con los de siempre, haciendo lo de siempre, o procuramos fortalecer un cambio que haga cosas no con los de siempre y que no haga las cosas de siempre. Es decir, que ponga a la gente en el centro de las políticas. Esta es la primera reflexión. Y la segunda es una invitación que también podemos hacer desde Euskal Herria Bildu con mucha satisfacción, que es acordaros de lo que os dijeron hace cuatro años y hacer el balance de lo que han hecho. Esta es una opción. Y la segunda opción es pensar que cada vez que os decimos que Oscar Herrera Bildu dice lo que hace y hace lo que dice, es una formación política y un movimiento que cumple su palabra. Por lo tanto, con esa tranquilidad, con esa confianza, la izquierda independentista, que representa más que una sigla política, representa un proyecto de cambio para el país, se presenta tranquila, sosegada, serena a estas elecciones, en las que quiere invitar a la gente a hacer debates de altura y en las que quiere invitar a la gente a fortalecer el cambio político. Órida, Miesker, Gustioy.